A raíz de la ejecución del proyecto de agua potable en el casco urbano del municipio de San José de Bocay, departamento de Jinotega, ejecutado por Ongawa, se identificó la necesidad de la planificación y la gestión de la microcuenca La Camaleona. Ahí se localizan las comunidades La Camaleona, Los Ángeles, Los Molejones y La Paz de Bocay. Un diagnóstico realizado por el organismo Ongawa con presencia en el municipio reveló que en estas cuatro comunidades no había organización comunitaria alguna y que las estructuras de participación ciudadana eran débiles. Por eso, se gestionan recursos a través de la Unión Europea para desarrollar el proyecto, promoción del ejercicio de derechos económicos y participación ciudadana de mujeres y jóvenes rurales. Hay estructuras de participación ciudadana, que en este caso son las Juntas Comunitarias de Obras y Progreso, pero igual, estaban eh, funcionando muy, muy débilmente y tenían como referente nada más a una persona de la estructura, que era, en este caso, el auxiliar de alcalde. También se identifica que en estas estructuras no participan mujeres y jóvenes. Entonces, pues hay una necesidad de que se promueva esa participación de las mujeres y hombres jóvenes. En el periodo de dos años de ejecución del proyecto, se logró organizar a 189 mujeres y jóvenes en cinco organizaciones en las comunidades. Nosotros los empezamos organizando en el mes de febrero, en el año 2014. Este, iniciamos haciendo asamblea este, cada ocho días. De ahí se conformaron las juntas directivas de mujeres, donde participamos cinco miembros. Cada quien estamos desempeñando el cargo conforme la, conforme lo establece pues este y de ahí de esas mismas de esas mismas cinco mujeres que estábamos organizadas en las directivas salió lo que era el, el FENJO que es la Comisión Económica. Estamos participando ahí. Bueno, y también después que ya se dio ese proceso, ya empezamos a, a ingresar a las escuelas de lideresa. Como parte de su organización Mujeres y hombres jóvenes participaron en diferentes procesos de formación. Esto les llevó a reconocerse como personas sujetas de derecho, alcanzando logros significativos para sus comunidades, como la construcción de una agenda y la incidencia para que el gobierno municipal de Bocay realizara por primera vez un cabildo especial de mujeres y jóvenes. Hubo más gente cuando se hizo este cabildo de mujeres y jóvenes, fue... Eh, Asombroso que la gente se quedaron aún en la misma municipalidad cuando vieron la presencia de, de solamente cuatro comunidades, casi lo más, y algunas personas que se invitaron a través de la radio y eso estuvo excelente. Hubo un buen mar de gente en ese cabildo y fue una expresión grande ante la alcaldía y ante nosotros lo sentimos orgullosos como jóvenes a lograr verdad ese cabildo municipal para... Mujeres y jóvenes. El Consejo Municipal unánimemente pues decidió darle la oportunidad a las mujeres y jóvenes en base a su demanda para que se les pudiera brindar esos espacios en la celebración del Cabildo de Mujeres y Jóvenes. Que inclusive dentro de sus peticiones que, que ellas y ellos hacían, es que eh, para este próximo año, si Dios lo permite, nosotros tratemos de reglamentar esa celebración del Cabildo de Mujeres y Jóvenes en celebración. del 15 de octubre de la mujer rural a nivel nacional. Para contribuir a reducir la brecha de desigualdad en el acceso y control de los recursos productivos entre hombres y mujeres, durante este proyecto también se potenció el empoderamiento económico de mujeres y hombres jóvenes y fue a través de juntas directivas en las comunidades que se dispuso de un fondo semilla, el cual ha permitido financiar a 130 personas en actividades generadoras de ingresos. De estas, el 83% son mujeres. En el principio iniciamos con un monto de 126.250 Córdoba. Y iniciamos con ese monto a apoyarle a, a 26 personas, 21 mujeres y 5 varones. El fondo se... se se, más se dirigió pues, lo que fue los rubro de café, rubro de cultivo de cerdo, este, crianza de aves también este, y lo que fue grano básico como frijoles, maíz, siembra de, de esos productos. El fondo semilla destinado para apoyar iniciativas económicas de mujeres y hombres jóvenes es administrado por una comisión en cada comunidad, además de una comisión coordinadora. Ellos tienen sus propios procedimientos de gestión del fondo y evaluación interna. En evaluación nosotros la hacemos cruzada. Una comunidad llega de nosotros y nosotros vamos a otra. Y nosotros evaluamos este, que todita los, los papeles, lo que la solicitud, el plan de pago, los recibos tengan la firma de la cajera, del presidente y de la tesorera. Con una firma que nosotros no le hallemos a alguien de esas personas, entonces nosotros le ponemos un cero como que está perdiendo veraje que la comunidad y después evaluamos las garantías El proyecto apoyó también emprendimientos económicos con el objetivo de promover el autoempleo y además generar otros empleos en el municipio En la comunidad Molejones Arriba Doña Luz Marina decidió fortalecer su negocio de panadería mientras que en el casco urbano de Bocay la joven Xochil Villarreina optó por innovar con una pastelería. El negocio me ha ido bien porque por mi ganancia, pues que la ganancia que me queda por arroba son 300 córdobos. Me, me horno dos arrobas en la, en, la, en la semana, entonces me quedan 600 de ganancia. Todos los delredor alrededor de la comunidad me compran el hornado a mí. Tres veces a la semana ahora. Uh -huh. Hago pan de maíz, harina pico, tortas, galletas y rosca. Y desde maíz hago hojaldras y rosquillas, empanadas y panela. Hemos mejorado porque yo me he ayudado con la, con la ganancia, yo me ayudo porque después de eso, desde de hacer la la ganancia, yo hago enchiladas, nacatamalgi en y, y vendo. Con el producto que estamos elaborando se lo repartimos a varias pulperías y misceláneas. Por todo tenemos entre 6 a 8 personas que nos agarran para revender, aparte de las que tenemos aquí. Y la misma gente que es por los encargos. Hemos puesto publicidad aquí en la casa. Allá arriba hay dos puestos donde tenemos banner, igualmente por el centro de salud. Y en la salida aquí a Matagalpa tenemos también publicidad. Hemos puesto viñetas en la radio. Y en cada actividad que, que tenemos aquí en la casa también nos damos la publicidad mediante los sonidos que tienen nuestros primos y eventos que ellos hacen diferentes eventos y pues gracias a Dios nos ha ido muy bien este, y seguimos aquí trabajando. Siendo que las cuatro comunidades de intervención del proyecto se ubican en el área de recarga de los acuíferos de la microcuenca La Camaleona que es una zona de amortiguamiento del área protegida de la reserva de la biosfera Bozaguas. Se contribuyó al desarrollo de capacidades productivas a través de escuelas de campo enfocadas a rubros de interés del territorio. Las experiencias mías que de lo que yo tengo de estar estudiando escuela de campo han sido que tal vez están, estos trabajos así, las curvas a niveles, nosotros no entendíamos para nada, por lo menos... Ya hoy sí, ya tenemos ideas de eso porque ya podemos sembrar las curvas a nivel que nos van a ayudar para retener el suelo y, y otra de las cosas que también podemos tener, este, diferentes variedades, por lo menos alguna parte ya puede ser de café, de maíz, este de frijoles, arroz, todo lo que cultivamos aquí. Y la idea es buscar cómo promover arreglos productivos dentro de la finca y la implementación de prácticas sostenibles de finca. En este caso, estamos promoviendo las eh, curvas a nivel para establecer barreras vivas. Eh, estamos viendo lo que son las la, la barreras, las cercas vivas, obras de conservación de, de, de suelo en forma de dique, ver si podemos hacer alguna parte de captación de agua. El conocimiento adquirido en las escuelas de campo fueron replicadas a productores de la zona, quienes realizaron mejoras ambientales y productivas ...como parte de la implementación de su Plan de Manejo Sostenible de Finca. Me permitió ¿verdad? un cambio, porque antes no la tenía como la tengo... ...y para mí fue un... me sentía alegre yo pues al mirar un cambio en mi finca... ...porque muchos cambios pues, porque fíjate que antes quemábamos y... Antes, pues, todo árbol, buen árbol que les podía servir a nosotros, lo, lo, lo dañábamos sin ningún pensamiento que más, más adelante les podía servir. Un ejemplo, pues nos cambia, ¿verdad? Antes araba la tierra de arriba hacia abajo y el agua se llevaba pues la, la, la tierra y ahora no ya los enseñaron cómo hacer curvas niveles y, y eso a nosotros. A mí me ha alegrado mucho, pues yo me siento alegre por esto. Otra de las desventajas que teníamos, que el café, lo sembrábamos así, yendo arriba o yendo abajo. Y una desventaja, pues, que no lo daban ningún resultado. Ahora ya es diferente, ¿verdad? Ya trabajamos con mejores métodos, más fáciles. Al hacer el ordenamiento de, de finca hallamos la necesidad, ¿verdad?, de cómo las aguas mieles pudiéramos, ¿verdad?, ya no contaminar las aguas sino que... porque en otro tiempo, ¿verdad?, las las despulpas las hacíamos en, en, en, en partes de que iban hacia las a las quebradas allí iba la agua y y despulpábamos con agua más ahora verdad hemos mejorado un poco el, el sistema verdad porque hemos ahora despulpamos en seco no ocupamos agua sino que despulpamos en seco y bueno miramos verdad todo esto que se ha hecho verdad es un es un beneficio verdad de que hubo miramos la necesidad verdad para nos apoyó el proyecto para podemos nosotros mejorar ¿verdad? este sistema de saneamiento de aguas mieles. ¿eh? el proyecto solamente les ha aportado con la construcción de un fermentador y toda la, la tubería pues hasta las fosas de infiltración y un pulpero pues. en el pulpero lo que se le hemos recomendado es que le den manejo a la pulpa de café incorporándole cal o ceniza para posteriormente eh, ir a depositarlo al cultivo a través de café que le sirve como agua orgánico a ellos entonces y todo el proceso pues hasta llegar a captar las aguas mieles en las diferentes fosas de infiltración con el modelo de intervención de hongagua durante la vida de este proyecto en la parte organizativa la participación de mujeres y jóvenes en las juntas comunitarias pasó de un 3 a un 43 por ciento otro impacto importante es el fortalecimiento de capacidades productivas principalmente en nuevos conocimientos un total de 148 mujeres y hombres jóvenes participaron en cuatro escuelas de campo en la parte económica se dispuso de un fondo de 800 mil córdobas para la implementación de iniciativas generadoras de ingresos de 117 mujeres y 23 hombres jóvenes en total unas 205 mujeres y jóvenes fueron partícipes de un proceso de cambio en el ejercicio de ciudadanía y de sus derechos económicos.